¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo conectado? Hago este pequeño video solo para estar en comunicación con ustedes para decirles que, bueno, esta semana estuve trasladándome antes estaba en un espacio que me prestaba un conocido mío y ahora estoy de regreso a este primer espacio con el que empecé el canal que, bueno, estos son mis libros, estos realmente son mis libros los, los que estaban antes no, no eran míos, era un espacio que me prestaba ahí un conocido mío para poder hacer los videos y también les digo, del curso de filosofía, bueno, ahorita me voy a poner, ahora, ¿no? me voy a poner inmediatamente con el capítulo 8, ya terminé el guión, voy al capítulo 9, que es el capítulo final, y ya terminaría el curso de filosofía. Básicamente nada más era saludar, era decirles que todavía hay muchos libros de los que no he hablado, de hecho voy a mostrar aquí unos cuantos, bueno, este por ejemplo, este es pues para empezar a, las es personas que quieran empezar al latín, este sería un buen libro porque está en español y, y tiene una traducción en latín. Todavía no he hablado en el canal de Ciberprometeo, pero es un libro que vale muchísimo la pena. Básicamente, de este libro hice mi, mi último poemario porque es, es muy, muy importante. No he hablado, tal cual, pues nada de Nietzsche, a Nietzsche lo tengo súper rezagado, pero sí vamos a hablar de él en el canal. De Dalí, que no recuerdo si he hablado, creo que no. De Octavio Paz, Vislumbres de la India, no. De Murakami no he hablado. El libro tibetano de los muertos, tampoco lo he mencionado en el canal. Entonces, ¿qué? Don Quijote, bueno, de, de Cervantes nada más. Hablé un poquito de la gitanilla, pero no he hablado de Don Quijote. De Platón no he hablado nada. Pero, bueno, claro, o sea, la idea es que se termina el curso de filosofía y ahora sí entramos con la figura de Sócrates. Esa sería la idea. Y bueno, un montón de libros que todavía no, no hemos hablado, pero nada más era eso, saludarlos, mandar un saludo y decirles que <ríe> espero ya en estas, en estas semanas eh, terminar los videos del de, eh, capítulo 8 de Introducción a la Filosofía y el capítulo 9 que sería el fin el final de la introducción y luego empezaríamos con Sócrates. Esas son, es el itinerario, por así decirlo. mando bueno, un afectuoso saludo a todos y se suscríbanse al canal.